por ello. esta gente hacer como ratos, gritarle mucho así. tienen el cuello torcido. ¿Es verdad? que pegan, que siguen pegan, que pegan. Pero le que son la familia de ratos. Mira, te dan costillas mira puedes a la brasa y huesos? hay un cofre rio play hay un ¡Ay, para para para cuidado cuidado para para para para para para para para no, no me voy a para el cofre! cofre. ¡Ay, que yo te ayudo! en el cofre! Si no hay nada? ¿No hay nada? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te decía que veía salamandras? Pues que es una salamandra pues no, ¡Esto no es una salamandra! ¡Es un dinosaurio, Timba! ¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo! ¿El qué? ¿Qué? ¡Un cofre! Oh, ¡Un cofre! ¡Holo! Una, una, una, palanca, palanca, una palanca. Una palanca. Una la puerta. La puerta. Corre, salta aquí, sal de aquí. Corre. que Nos comen los gatos. Vamos, oh, vamos, por, vamos, por, vamos. A ver, a ver qué hay aquí. Un un No, no, por, no, por, no, no, corre no, no, tenemos ¡Apnea! Dos, ¡Tenemos sí, apnea infinita con esto! ¿Apnea? ¿Sí? Pues ¡Sí! Yo eso no pasé cuando tenía 10 años que tenía la cara llena de apnea ¡No! ¡Esos son granos! <risa> ¡Venga! ¡Vamos a entrar! Ah, ¡Venga! Vale. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! Tú, tú primero, ah, vámonos. Tímpa, ¡Venga tú primero! ¡Va adentro! ¡Venga! Tú, que ¡Este no pasa venga, nada! El primero. Son, ¡Son atunes! No, ¡No pasa nada! ¡Sí! ¡Atunes muy atunes. grandes! ¡Ah, ¡Que me está comiendo alguien! ¡No! Comiendo no ¡Es un monstruo! ¡No! ¡Es un no, ¡Hay ¿Eh? mosasaurios! Mega, mega dolor. ¿Un mega Eso es lo que te sí, da cuando déjame, te muerdes. Pero Timba, déjame. No te va a ganar. volver, Timba, que nos van a matar. Sí, vamos a intentar irnos ya de aquí. Sí, vamos. vamos, vamos, vamos. No es un shark. ¡Eh! ¡Eh! Es un... ¡Un cofre! ¡Un cofre, chicos! ¡Eh! ¡Es un mosa ¿Dónde, ¿Dónde está? está? ¿Son buenos? ¿No hacen nada? Sí, estos son tan aquí son, son de buenos. Fines. ¡Ah, vale, no ah manzanas de oro, manzanas de oro, manzanas de oro! ¡No, que no son buenos! ¡Una puerta! ¿Qué? ¡Pero Rios, que te has matado ¡A mí no que nadie no no me <risa> Ah, Ahora, ¿Vale, señor. Es que no sé quién es cada uno. Pues os parecéis mucho. ¡Los vamos a sacar! Sí, va, ¡Pero dónde vas, vas, con vas con todos! ¡Dónde vas con todos! Por ¡Otro que salgas con Saku! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo me aquí! ¡No puedo! ¡Me atacan, me atacan! ¡No puedo! ¡Me atacan a mí también! ¡Corre Vámonos. Ah, tengo una idea para salir. ¿El qué? Se puede... No, se puede. No, se puede. No, se puede! no, se puede! no, se puede! no, se puede no, no, no, no, no, no, no, Hay un no, no, Parece no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, roto! no, roto no, no, corre! no, no, no, no, no, no, no, ¿Dónde has dejado la llave? No pasa nada, sí, yo, la voy no a buscar. A buscar. yo la voy a buscar, la voy a buscar. ¿La vas a buscar tú, Víctor. Sí, sí, voy, voy, voy, voy. No, tío, no, no, no, por la llave. no, por no, la me llave, no, llave, ¡Ah! ah toma, toma. no, no, esa... no, no, no, no, no, no, no, no, Oye, no, no, ¡Me he <risa> no, ¿Eh? te ha tiburón, a Me lo he pasado, gracias tiburón, tontorrón qué pasa? El tiburón tontorrón Timba, baja, Timba, baja, baja, venga, no, que te cojo, que te cojo ¿Vos? ¡Vamos! No, ¡Pero, eh, o sea, no sujétame, no, sujétame no, no. ¡Me cago su <risa> inútil! Venga, ahora por, por los árboles, chicos, vale, pero por pero hay los hay árboles problema, ahí, hay problema, para. Yo, para, Timba, Timba, ¡Timba! ¡au, au, au! por arriba, ¿no? Por encima de los árboles Por los árboles, por los árboles, Monos asesinos, no puede haber. ¡No! ¡Me tirado para abajo, gordo! Timba, ¿Cómo que gordo? Vaya, no me insultas, eh. Ah, ¡Ah, que me está comiendo una pantera trepadora! <risa> ¡Corre, Timba! Uy. ¡Ah! Víctor, ve. ¿Víctor? ¡No, no, no! Es imposible esto. Pero dejar de morir. ¿Voy a tener las panteras trepadoras? Bueno, ¡No, no, no! Cuidado, ¡Cuidado, Timba! Las ¡Cuidado, Timba! ¡No! ¡Hay que salir de aquí! Vale. ¡Vamos! He encontrado, ¡Lo he encontrado, Rius! ¡Hacetepe! ¿no? ¿Dónde? Oh. Aquí. Esa es la cueva es la cueva es la cueva aquí la cueva máquinas corre corre corre corre corre corre corre ¡Yo corre corre corre corre corre corre oh ¡Está aquí! ¡Está aquí la llave! la la corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre ¡No! ¡Me no ¡Me oh, no, sí. la llave. No, claro, sí a riesgo, la cojo, la cojo, la tengo, la tengo, tengo la llave, tengo la llave. Yo lo estoy viendo bastante complicado. El asunto, vamos, imposible, no lo tengo, lo tengo, salgo, salgo aquí, quiero salir, lo tengo yo, la tengo yo, ahora YO! ahora encima, ahora Cierra, cierra, ¡Lo no cierres, no bien! están los leones, y yo como salgo, malos amigos, venga, Rios, amigos, yo yo yo se van, silencio, silencio, se si están yendo los leones si ¿Y está Timba? ¡Lo han dejado libre! ¡Lo han dejado libre! ¡Puedo salir! ¡Puedo salir! ¡Ah! ¡Timba, Timba! ¡Que, ¡Que, va, que, ¡Que ya estoy aquí! ¡Que ya estoy aquí! ¡Qué, ¿Qué, miedo, qué, miedo! ¿Qué? ¿Pero qué miedo? ¿De qué? ¿Qué? ¡Estos! Son escorpiones del desierto. son escorpiones del desierto! ¡Y hay un agujero! Ah, ¡Cuidado, no, chicos! ¡No! no, no. Cuidado. ¡Más miedo me da eso! ¡Pone jefe! ¿Qué? ¡No! Que, que, ¡Corre, Ryu! ¡Que nos hace trabajar! ¡Corre, corre! No, no, ¡Corre, corre! ¡Vamos a coger, los, vamos a coger el cofre sí, pero, de aquí a ver qué pero, hay! ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Armadura! ¡Armadura, armadura, hay armadura completa! ¡Hay ver completar! ¡Ah, no! ¡Completa armadura! No está ¡Pero está com que no me quiten la todo! ¡Ah, no está completa! Inútil. faltan toba, los zapatos! ¡A mí me faltan zapatos! ¡A todos nos faltan zapatos! ¡A ver, vamos! ¡Vamos! Vámonos, ¡No! vámonos, ¡Vámonos! ¿Esto vámonos, qué vámonos. es? Vámonos comida. ¿Eso qué es? Son, son creepers son... mutantes. Ah, son ovejas. Se ah. be... mutan creepers. A ver, baja. Seguro que tienen comida. Vamos a hacer hola. No, no, no, no tienen ver, comida. Hola. ¿Eh? ¿Qué hay? Hay sapos. Hay, hay sapos en la cara. Esa sapos el pentano. Ten cuidado, no tengo los sapos. Pero Vale, Timba. ¿Estás preparado? ¡Hay que matar ¡No! a ese jefe! ¡Hay que matarlo! tío. super fuertes! ¡Que tiene muchas patas! Vale, ya dije que tiene muchas patas, pero hay que matar primero a sus súbditos. ¿Nos ayuda el Víctor, o no? Sí, pero son muy fuertes, me han comido el, el trasero a mí. ¡No, reaparecen? No, ¿sí que, ¿sí que... ¿Reaparecen ¿no? ¡Sí que reaparecen, <risa> sí, ¿sí? ¿Sí, <risa> ¿Sí, sí! ¡Sí que reaparecen, ¡Sí que reaparecen, ¡Sí que reparecen! ¡No tienen respawn! Vamos es a gente matarlo. ¡Vamos a matarlo! ¡Tenemos que salir aquí! ¡Pollo! Hay que matar que ¡Vamos me a matar al jefe! ¡Vamos a matar al jefe! ¡Corre! ¡Pero por qué nos matemos todos los salir? ¿Por qué repetimos todo dos veces? ¿Por qué repetimos todo dos veces? ¿Por qué repetimos todo dos veces? ¿Por qué, ¿Por qué, ¿Por qué repetimos todo tres veces? P me ha matado el jefe. Me mata el jefe. Me matado el jefe. Me matado! Vale, chicos. Tengo el ataque definitivo. Si saltamos sí, los tres ¿puedes? a la vez y le damos un golpe, creo que podemos matarlo. ¡Por la libertad! No ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¿Aú? ¿Por ¿Por ¡La, la aú? libertad! Está alejando un poco, ¿eh? Vale, está va A por él. A por él. A por él. A por él. A por él. Está muerto, ¡Toma! ¿Sí? ¡Toma! ¿Sí? vale. Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Vamos. Sí. Ya los... ¿A ¿A llave o ¿Algo no, no? No. No? no veo nada. Revisa bien. Ah, ¿qué me mata? ¿Por me no. Eh, ¿qué hay una aquí? ¿Dónde? No. Tengo una llave. Tengo una llave. Corre. Corre. Corre. ¿tienes? Corre. ¿tienes? Corre. ¿tienes? Corre. ¿tienes? Corre. Corre. Corre. Corre. Corre. Corre. No, con amor, no por Dios. Hola, seguí. Santa, Santa, Río. Vamos, Río, tú puedes, tú puedes. Sí. Sí. Vamos. La puerta, la puerta. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Por fin! ¡Somos libres! ¡Somos libres, por fin! ¡Madre mía! Yo no quiero volver a entrar ahí, ¿eh? Yo no vuelvo a entrar más, ¿eh? O sea, ni. Yo me voy ya. ¡Hala! Adiós, Víctor. Y me he cansado. Yo también. ¿Timbat? ¡Hala! Me voy a dormir. Y yo me voy al gimnasio. Yo también me voy, venga, ¿no? hala, adiós Me voy también, yo también, hala